Bueno, chicos, soy jajara Tati Robayoba, sean bienvenidos a este nuevo video, realmente hoy, hoy, hoy, hoy, nuevo video, realmente, pero ahí, a veces subo, a veces no subo, a veces, no subo, a veces no subo, a veces no subo, no importa, bueno, entonces vamos a jugar el ping pong, pero, moviendo la peleta, pegándola a la peleta, ¿cómo? van a ver ahora, está ping pong, en la mesa, vamos a ver, bueno, corto y seguimos. Empezamos el ping pong ¿tá? Empezamos el ping pong así Pero el que gana acá, el que llega a 7 El que llega a 7 goles Ustedes lo van a poder ver ahí Se van a ganar una medalla en el, en el segundo round Que va a ser en el otro video Se va a ganar la segunda medalla Sería esta Sería esta medalla A ver si la ven ahí está va a mirar, Primera ronda y segunda ronda ¿tá? Y que gane esta Vean el otro video que voy a hacer. ¿Ah? Llegámoslo aquí a las 11, ¿no? sé que a ¿La izquierda. ¿Ah? Soy ¿La Matiu. ¿Sí? Vale. ¿Te paro? se paró? Cero, cero. se transmitir entre en estreno en estreno en estreno bueno voy ganando yo por lo menos voy ganando yo 1 a 0 para que vayan viendo 1 a 0 voy ganando 1 a 0 2 ay empate mati ya se dio cuenta que iba partiendo y ahora vamos 1 a 1 1 a 1 para que vayan viendo video, suscríbete ay oh, el palo lo pero en el próximo vídeo, en el próximo video, en el próximo video, van a ver algo, que vaya a verlo. No haga, veanlo, veanlo, veanlo que lo hace bien. Víganlo, ¿Por qué se va siempre la pelota por allá? ¿Por qué se va siempre? ¡Oh, no! ¿De ese otro nuevo por allá? Bueno. A ver. ¿Quién va a ganar el nuevo tiempo? A veces yo soy medio, medio bobo y yo no me di cuenta. 2 a 1. Matthew, el amarillo, como este. este. Está ganando. 2 a 1. Bueno, esto es 3 minutos. No lo puedo quedar. 3 minutos, vamos. Tengo que tener rápido, Bueno, 3 a 1. Bueno, Matthew. 3 a 1. Está hasta 7, hasta 7, hasta 7. Hasta 7 y voy pateando. 3 a 1. le está dando un doble doblete a este video y, y el macho está ganando por 4 a 1 increíble, increíble vayan dejando su like vayan dejando su like vayan dejando su like porque este mamadísimo vamos a empezar Ay, se fue más arriba, lo vieron la pelota? se quedó vamos pueden ver, que a mover la cámara un poco porque está medio al día minutos y 32 segundos vamos arriba Dale. tengo que terminar rápido termina bien rápido por un lado suscríbanse suscríbanse y regular más videos de esto porque yo hago videos de ramball de, de, de, Drambo, de Free fire reaccionando a veces a veces hago esos vídeos es malo eso bueno más que ganando ganando 1 a 5 ¿Me entiendes? ¿Por qué siempre pierdo en un video? ¿Por qué siempre pierdo? Bueno, siempre pierdo en un video Todos los niños pierdo en un video Bueno, 5 a los 7 No se ve nada No se ve nada Está al revés Se ve Está revés. al revés Ahí está Voy perdiendo 5 a 1 5 a 1 ganando Matthew. 5 a 1. Denuncio. ¿Cómo está? Este video fue así: 5 a 1. 5 a 1. Y este video bro, fue así, así nomás. Es como Mateo se movió, se movió y ganó, me ganó 5 a 1. No puedo creerlo. Bueno, dejen su like, suscríbanse porque estos se están poniendo mamadísimo. Bueno, chao, a la próxima. Segundo segundo round, hoy. Esperen, después de este video. Chao.